creer que sirve para algo, porque sencillamente estamos más tranquilos que Haití. ¿Qué pendeja comparación no hacen alguna gente? Puro que aquí está mejor que Haití. Esto no resuelve nada. Por eso dice, consuelo de tonto, como es mal de mucho, consuelo de los tontos. Mal de mucho, ¿qué me importa a mí el mal de mucho? El problema es la realidad de República Dominicana. Y dicho sea de paso, eso de Haití, quiera sí o no, eso de Haití, quiera sí o no, lo de Haití no va a afectar. Eh. Estuve viendo este titular, yo no le creo mucho, porque son organizaciones pequeñas que realmente eh, tienen intenciones eh, nacionalistas, dominicanas, pero no son... Organizaciones, pero lo que se plantea aquí, o temprano, lo que está pasando en Haití va a repercutir aquí. Las bombas, las movilizaciones, no, no, los resultados de la crisis de Haití. Haití es un patio de República Dominicana, Haití es un vecino, Haití es una provincia más, es un pueblo más cerca y eso dicen, a, atizan protestas Haití para crear crisis. En República Dominicana. ¿Por qué yo creo las posibilidades de esto? Porque que el gobierno del PLD. No ha trabajado para República Dominicana. Sino que ha complacido. Totalmente ha complacido. A Estados Unidos. Con relación. A qué tipo de relaciones quiere Estados Unidos. Que el país mantenga. Con la República de Haití. O sea que. Eso. Eso. Tengo que manifestarle a ustedes que por la poca política, solamente una política de entrega de parte de la República Dominicana hacia Haití, entrega total de lo que quiere Estados Unidos, que nosotros hay que asumir con Haití, para poder mantener todo esto corrupto en, en el poder, tiene que ser complaciendo Estados Unidos. Así de sencillo. Y quiero pedir excusa porque no es debido, pero me hicieron la advertencia que por un fallo de esos que se dan en la vida, en la naturaleza, el aire acondicionado no está funcionando y le pido excusa a ustedes para yo quitármelo porque no entendí bien cuando me dijeron que el aire de esa circunstancia se dañó ahorita, hace un ratito. Entonces ustedes me permiten. Eh, quitarme el traje para que las cosas sean mucho más llevaderas, porque a esta edad el, el, el climaterio o el, o el calentamiento de viejo se hace con mayor fuerza. O sea que pido excusa por esa situación de informalidad a través de la televisión. Pues le digo que nosotros estamos muy abocados a que la situación de Haití realmente va a ser de mucha consecuencia para nosotros. Porque es que la, complace, la actitud de complacer a Estados Unidos, que ha llevado el gobierno del PLD en estos 20 años que va a tener en el poder, hace que cada día estemos complaciendo a Estados Unidos y las consecuencias van a ser muy fatales.